Muy bien, buenas tardes, vamos a comenzar, hemos dejado un poquito de tiempo para los que estaban rezagados después de la comida, eh, esta es la mesa latinoamericana, eh, vamos primero a presentarnos los panelistas, pero hemos ideado una especie de juego, eh, digamos que los que estamos acá más o menos nos venimos, nos conocemos hace bastante tiempo. Mi misión es evitar que esto sea una charla de bar de viejos amigos, aunque habrá algo de eso también. Y la, la dinámica será, bueno, después de las presentaciones, eh, habrá una serie de preguntas para lanzar el debate, irán respondiendo los participantes. La idea es que de, después de dos, dos, dos respuestas a estas preguntas u opiniones, darle la palabra a alguien del público, a una persona, el que primero levante la mano y la agite... Mejor, así lo identificamos, y las cámaras también, porque tenemos cámaras automáticas. Y después volveríamos a los otros dos participantes del panel y haríamos un poco este jueguito de ping-pong. Eh, la idea es que sean intervenciones muy breves. A mí me toca también hacer de cronometrista. Y bueno, ya comenzando, en la división del trabajo, a mí me toca presentar a Omar Rincón. Que en Argentina lo llaman Omar Rincón, pero es Omar Rincón. Recién estuve viendo en Google que nació en Maripí, Colombia Profunda, Deep Colombia. Y, ¿qué decir, Omar Rincón. Yo creo que nos conocemos hace más de una década, más o menos. Eh, él tiene una capacidad increíble, porque yo lo he escuchado en muchas charlas y conferencias. Y Omar, que es un súper experto en medios audiovisuales, televisión y narrativa, y él mismo es un narrador y yo he escuchado sus charlas, conferencias, con salas llenas de cientos de estudiantes y era el único que escuchaban, porque sí, se hablaba de cuestiones teóricas, de acá, de allá, de historia, de los medios y, y el único que realmente tenía la capacidad de captar la atención de los estudiantes y tenerlos ahí embelezados por su fuerza de storytelling, era este señor. Eh, como dije, es uno de los grandes expertos, una personas que más sabe de narrativa audiovisual, eh, storytelling y televisión, es un viejo compinche de gente muy conocida como Jesús Martín Barbero, eh, han realizado muchos proyectos conjuntos, de libros conjuntos, eh, de entrevistas, etcétera, etcétera, es uno de los grandes interlocutores en, eh, de Jesús Martín, y está actualmente en la Universidad de los Andes, aunque ha trabajado, colaborado con infinidad de instituciones, no solo latinoamericanas, y es una persona muy querida y le paso la, la, la pelota a Omar Rincón. Gracias. Eh, gracias, Carlos, por tan querida presentación. Yo voy a presentar a Amparo Marroquín. Ella viene de un país re chiquitico que se llama El Salvador. Es, una, es la cuota de inclusión de diversidad que tenemos ...porque pues a nadie le importa casi lo que pasa en Honduras, Guatemala, ese tipo de cosas... ...entonces tenemos a una representante de esos países que pareciera que no existieran... ...y ella tiene como tres o cuatro características que son impresionantes... ...una es la que más sabe de Jesús Martín Barbero... ...tanto que hizo una tesis doctoral de filosofía sobre Jesús Martín Barbero... ...o sea no hay nadie, es como la hija de Jesús... Eh, lo segundo es que le interesan también variados temas y en este momento creo que es una de las investigadoras más brillantes que tenemos en América Latina del tema de migraciones, que es un tema fundamental para pensar en la comunicación, hablando de migraciones físicas, pero también de migraciones culturales. Es la directora de, carre de la carrera de comunicación de la Universidad UCA, la Universidad UCA es la universidad centroamericana, que es famosa por tener calidad académica, pero también por un hecho trágico, terrible, que fue la muerte de los jesuitas en la época eh, ...terrible que pasó... ...El Salvador... ...y... casi siempre la presento como... ...la Mara Salvatrucha... ...no van a pensar en Maras... ...las Maras no son malos problemas... Los Maras es ser amigo... ...en El Salvador... ...uno es de la Mara cuando uno es amigo... ...solamente que con la Mara Salvatrucha... ...se volvió una pandilla que tiene que tiene mucha repercusión. Lo único que le falta para ser auténticamente salvadoreña es un tatuaje a Omar a salvatrucha. Yo le he dicho que por favor tenga ese ese tatuaje. Bienvenida bien. Amparo. Gracias. Acá tiene. Acá. Bueno, gracias Omar también por por la presentación y por la inclusión de la diferencia y la periferia académica. <ríe> eh, a mí me toca presentar a María Teresa quirós eh, a ver, yo tengo unos 20 años de conocer a María Teresa, aunque hoy en la mañana me le presenté, porque ella no sabe, pero yo tengo 20 años de estarla leyendo, ¿no? Y dicen por ahí que, bueno, ya ella me podrá después jalar las orejas de las interpretaciones que yo he hecho de sus lecturas, pero yo tengo 20 años de conocerla y, y de saber de ella, ¿no? Eh, y bueno, María Teresa es, eh, es doctora en Sociología, es peruana, ella viene del Perú. Eh, no es un país tan periférico, aunque creo que siempre, como sucede en América Latina, somos noticia cuando sucede alguna cuestión terrible, cuando Fujimori pasa algo o cuando la hija de Fujimori hace algo, ¿no? Eh, María Teresa ha sido decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, de Lima, y ahora es profesora e investigadora ahí. De hecho, dirige el Instituto de Investigación Científica de la universidad. Eh, y además ha sido presidenta de un espacio que ha sido muy importante para los latinoamericanos como de diálogo y de juntarnos y de construir redes, que es felafax la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Eh, bueno, María Teresa fue presidenta de felafax durante un buen tiempo. Eh, además, digamos, para que cuando uno la encuentre en el café pueda platicar de muchas cosas con ella, es, preside el Tribunal de Ética eh, del Consejo de Prensa Peruana, eh, eh, es parte de la Asociación Civil de Transparencia, eh, trabaja en el Foro Educativo y de la Sociedad eh, de, de, de Investigadores Educativos Peruanos. Y eh, bueno ha publicado muchísimo. Yo, digamos, no me voy a meter con todas las publicaciones, pero voy a decir dos publicaciones que yo he querido mucho de María Teresa. Una es una de sus primeros trabajos que fue en 1993, que es Todas las voces: comunicación y educación en Perú, que además fue prologado por Martín Barbero también. O sea, que Martín Barbero como que nos une un poco a todos, el es el hilo conductor. Eh y eh, un trabajo colectivo que hizo ella sobre la telenovela y ahorita me acabo de enterar de su más reciente publicación que se llama sin muros aprendizaje en la era digital es decir que maría teresa como suele suceder con los investigadores honestos sigue aprendiendo sigue trabajando y ahorita está dirigiendo investigaciones vinculadas a jóvenes y política eh, y es parte digamos de las investigadoras nacionales de ciencia y tecnología que están trabajando estos temas Buenas tardes eh, A mí me toca presentar a un colega y buen amigo Guillermo Orozco Guillermo Orozco es mexicano Han visto la, la alegría que tuvo al escuchar la música de su país Y Guillermo es una persona en la cual hay una Por su formación una especie de unión perfecta Entre lo que es el comunicador y el educador porque él es de formación, ¿no? Perdón. Ah, él, <ríe> él es de formación en el ITESO de comunicador y luego tiene un doctorado en Harvard en educación. Entonces, en Guillermo se unen realmente estos dos saberes y en la coherencia... Eh, en relación a sus publicaciones, a las funciones que ha desempeñado, a los cargos que tiene, y yo creo que es tal vez una de las, uno de los casos más emblemáticos de quien ha sostenido este campo de la comunicación y la educación y le ha dado continuidad, y yo creo que eso es uno de sus grandes aportes. Yo lo he conocido en Felafax, sobre todo, y en Felafax hemos eh, eh, Coincidido mucho cuando yo he sido presidenta o en otros momentos y realmente él eh, ayudó muchísimo a las facultades de comunicación eh, en la formación de este campo de la comunicación tanto en felafax como en la asociación latinoamericana de investigadores de la comunicación guillermo es profesor titular de la universidad de guadalajara investigador del más alto nivel en el snif el SNIF se dice, ¿no?, el SNIF, ahora me contó que es jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara, y no solo eso, sino que es director de la Cátedra Unesco, que tiene el título de Alfabetización Mediática Informacional y Diálogo Intercultural. Entonces, nuevamente, es como un círculo, ¿no?, que se va alimentando permanentemente pero que es muy coherente en el caso de Guillermo eh, tiene multitud de libros de trabajos y dentro de los grandes temas que él toca en todos ellos están los estudios de recepción y de y, y todo lo que es estudio de recepción y el tema de las audiencias que es otro aspecto en el cual él ha teorizado mucho el tema de políticas el tema de educación, eh, perdón, el tema de televisión, y ahí también él tiene una, un bracito extendido a Ovitel, que es estos este, este grupo que estudia la narrativa ¿no? y el, el melodrama, digamos, en América Latina. Entonces, y es sobre todo un muy buen amigo. Esto no prende. Ahí, ahí aprende. ¿No? ¿Sí? sí, ahí va. Bueno, este micrófono es un poco lento. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Teresa por esta cálida, amigable eh, eh, presentación, muy generosa. Y finalmente, yo voy a presentar al coordinador, eh, moderador de este panel, a Carlos Escolari, a quien conozco desde hace más de una década. Él, um, él es uno de los investigadores latinoamericanos, argentino, concretamente rosarino, nació en la ciudad de Rosario, Argentina, que más ha cruzado eh, los mundos lingüísticos entre el español, el argentino y el inglés. Y eh, bueno, eh, siempre nos hemos encontrado en congresos como el de la ICA, eh, y otros internacionales, y en este también, y hemos eh, podido dialogar cada vez más eh, a partir de temáticas como las mediaciones, las hipermediaciones, que es el título de uno de sus libros, eh, últimamente siempre estaba publicando con Gediza, por ahí estaba Alfredo Landman eh, que le publicó el, la, el, el primer libro que además ganó el premio ensayo que se llama Hacer Click, que seguramente ustedes eh, ya lo han visto y lo han leído. Y que permitió eh, conjuntar eh, estudios eh, de semiótica, que fue donde hizo en la materia en la cual hizo su doctorado en Italia, y estudios de comunicación y yo creo que es uno de los colegas que más ha logrado eh, meterse a la teoría de Jesús Martín Barbero y salir de esa teoría, salir ileso y eh, entrar a una nueva teoría de las hipermediaciones y actualmente es como la, el autor obligado para entender todos los procesos de transmedia. Eh, tiene un proyecto muy importante de investigación en la comunidad europea que es eh, al, alfabetización transmedia y que esperamos tener eh, pronto ya algunas publicaciones de ese proyecto que seguramente van a nutrir el campo de la educación y de la educomunicación. Y además de ser un gusto de estar aquí compartiendo esta mesa con él, bueno, agradezco que esté coordinando y que va a ser el responsable principal de cómo salga esta mesa. Muy bien, adelante. Gracias por la responsabilidad y la presentación. Eh, como decía ella, ¿no? Y como un hilo conductor, que es, es, es la lectura, interpretación, reinterpretación de, de la obra de Jesús Martín Barbero, ¿no? Bien. Eh, se habló de Felafax, abro paréntesis, en octubre es el Congreso de Felafax en Valparaíso. Eh, ya está abierto el Call for Paper, toda la historia, o sea, si a alguien le interesa entrar en este mundo latinoamericano, para quien nunca ha estado, son congresos que a diferencia de los congresos europeos van muchos profesores investigadores, pero van muchos alumnos también, y hay grandes fiestas, se pasa genial, eh, si alguno busca novio novia, lo que sea, puede ir a Felafax, porque va a encontrar y eh, seguramente. Eh, de Entre el Pisco, Felafax, ahí, bueno, en Chile, sí, vamos. sí, sí, sí. Bien, vamos a pasar a, al tema, ¿no? Después de las presentaciones, yo tengo una serie de preguntas para empezar. Eh, Voltaire decía, eh, antes de discutir, aclaremos los términos, ¿no? Entonces la pregunta, y vamos, acá vamos en orden, digamos, de, de, de, de, de claro. posición, ¿no? si sí, Empezaríamos con Omar. ¿Qué entendemos por educación mediática? O ¿Qué entiendes tú por educación mediática? ¿Es lo mismo que Educomunicación? ¿Es lo mismo que Educomunicación? ¿Cómo se relaciona con esto que es la media literacy? En los Estados Unidos, bueno, en el circuito internacional, también se habla a veces de media literacy y se habla de critical media literacy. Como que habría una media literacy que no es crítica. Este tipo de oposición, digamos, es trasladable a la producción latinoamericana o a la concepción que tenemos en Latinoamérica. Tienes unos... Cuatro minutos para responder. Bueno, yo aquí puse tres para con eso me, me autocensuro. Bueno, perfecto. Bueno, yo tengo que decir como sobre esa pregunta como seis puntos. El primero es que yo creo que el matrimonio entre medios y educación es un matrimonio malo. O sea, es un matrimonio que no ha salido bien. Y es un matrimonio que se mantiene, como llamamos ahora, como un matrimonio sustentable. No nos queremos mucho, pero hagamos pasito ahí, sustentemos esta relación. Y básicamente lo digo desde mi experiencia porque yo siempre he perdido con los educadores. O sea, me ganan. O sea, yo entro a hacer algo de comunicación educativa y el educador me, me da por la cabeza porque él tiene más teorías, tiene más argumentos, tiene más historia, tiene más cosas. Yo termino haciendo unas cosas pésimas en, en términos de, de, de comunicación educativa he hecho el peor programa de televisión educativa del mundo lo hice yo me ganaron directamente la segunda es que yo creo que con el título de desde de este evento me da para hablar eso y yo creo que aquí yo por lo menos me siento que en el título del evento es educación mediática y competencias digitales y es un incompetente digital como yo trata de imponer una visión de la comunicación educativa y entonces me parece que es como complicado hablar hoy de realmente esta cosa porque creo que somos estamos educando nativos a los nativos digitales en unas perspectivas jurásicas que son las de los medios dicho esto para responder la pregunta Voy a decir cuatro cosas. Lo primero, yo creo que lo único que me parecería bien de esos términos que mencionó Carlos es el de crítica al media. Yo creo que el, el, el, el, lo que es interesante de este paradigma es el enfatizar el lado de la crítica, de pensar críticamente todas las relaciones que se establecen con respecto al mundo digital o al mundo de los medios, al mundo de, de la sociedad el segundo elemento es que yo creo que tiene sentido la educomunicación si lo ponemos en términos de ciudadanización y de politización si no no tiene sentido si es para hablar de cómo nos gustan los medios no, me parece que no tiene sentido tiene sentido si lo ponemos en términos de formar ciudadanos más críticos más politizados más intervinientes y más activistas y la siguiente razón es que yo creo que hoy en día la comunicación educativa o la o como lo quieran llamar tiene un elemento que me parece que es clave y es que se debe plantear casi mencionando a freire como un diálogo de capitales culturales y es nosotros los sujetos menos carlos que estamos aquí adelante somos Jurassic Park o sea no no tenemos ni idea de lo digital no tenemos ni idea de ese tipo de cosas pero los chicos los jóvenes que están aquí son genios en cultura pop y en cultura digital eso qué quiere decir que debemos hacer un diálogo entre nosotros que los jurásicos también tenemos algunas ideas con las ideas de los pop digitales y establecer que es un diálogo entre dos ignorantes que aprenden en público y que eso sería como una razón de ser para tener este tipo de, de pensamiento en la comunicación dicho esto pues lo que termino por pensar es que tenemos que hacer un paso tenemos que dejar el tema de medios uy, tenemos que dejar el tema de medios y pasar a pensar que no hablamos de medios, ni de televisión, ni de prensa, ni de radio, ni de internet, sino tenemos que comenzar a pensar, es que tenemos que hacer una reflexión, investigación crítica sobre el entretenimiento audiovisual expandido, que es todo ese universo que eso nos aparece ahí. Muy bien, gracias. Sí. ¿Quieres eh... No, no, sigamos con las preguntas, pero yo creo que surgieron un par de cositas interesantes. Esto de, bueno, el concepto de este diálogo de capitales culturales, esto de la idea de entretenimiento expandido que da para trabajar. ¿Tú cómo ves, Teresa, estas esta relaciones peligrosas entre educación, comunicación? A ver, yo, yo no tengo la, la misma visión que Omar. Por eso nos sentamos juntos. Sí, eh, yo creo que esta relación entre comunicación y educación tiene una historia muy importante en lo que es el pensamiento sobre eh, lo que se ha pretendido hacer a lo largo de estos años para desarrollar una visión, digamos, crítica, inicialmente frente a la televisión y la prensa y hoy en general frente a todos los medios. Si hacemos un poquito de historia, vamos a ver que estas diferentes orientaciones de la educación mediática, la educomunicación o los diferentes nombres que está tenido, tienen que ver con el contexto político y educativo de nuestros países, para empezar. Ese contexto político y educativo que eh, supone... Pensar si ha habido políticas públicas, si no ha habido políticas públicas. Si recordamos, por ejemplo, la recepción crítica de Valerio Fuensalida, de, de Hermosilla, y todo este pensamiento que surge en Chile cuando se empieza a tratar de enfrentar a los niños, sobre todo en las escuelas, a entender qué estaba pasando con los medios de comunicación. Yo creo que ahí hay aportes muy importantes, pero que tienen que ver con este contexto político educativo. Y, y luego, no con en particular en América Latina, con el componente cultural que esto ha tenido para entender a los medios de comunicación, que es efectivamente distinto a lo que pasó, pasó en Europa, distinto a lo que pasó en los Estados Unidos, porque en América Latina señalamos que desarrollar una actitud crítica frente a los medios implicaba sobre todo mirar el entorno social y cultural de los niños y los jóvenes y sus propias experiencias. Y yo creo que eso es parte del aporte latinoamericano a todos los conceptos y a todas las ideas sobre la educación y la comunicación. Eh, y otro elemento que quisiera señalar es que no nos podemos olvidar para nada en el desarrollo de esta educación comunicativa y todo esto, el papel de la tecnología. La tecnología no es que explique los cambios, pero la tecnología acompaña los procesos a través de los cuales se va a repensar esta relación entre educación y comunicación. Muy bien, gracias. Por la intervención, brevedad como que estamos en el medio de tres círculos, ¿no? Eh, política, comunicación, cultura, tecnología, es un poco donde nos estamos moviendo. Bueno, tenemos la posibilidad, bueno, vamos a hacer este, como les expliqué al principio, este jueguito de, eh, si alguien del público quiere hacer una pregunta, tiene que levantar la mano rápidamente, porque ahí vamos a hacer una pregunta así para ir separando los bloques. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Comentario. ¿O comentario? ¿Algún aporte? Siempre de esta... Sí, la idea era hacerlo así. Si nadie tiene ninguna pregunta, seguimos. Está todo el mundo abanicándose, pero no veo a nadie levantando la mano. Levanten el abanico. ¿Seguimos? Bueno. Eh, Amparo, ¿cómo son estas relaciones eh, peligrosas o no entre educación y comunicación? Sobre todo visto de la problemática de América Latina y específicamente bueno, de, de, de tu país, de tu sociedad. ¿no? Bueno, eh, voy a usar tu micrófono. Eh, a ver, yo eh, creo que bueno, que hay una historia al menos centroamericana vinculada a una manera de entender la comunicación que venía sobre todo de pensar eh, esto que anteriormente se llamaba la educación popular, ¿no? Eh, y que tomaba elementos de Freire, pero tomaba también discusiones de otros lados. Y me parece que en el caso de Centroamérica, además al ser una academia periférica, y a Omar dejó muy claro que somos muy, un, bastante invisibles, ¿no? eh, muchas veces las escuelas de comunicación eh, como que se etiquetan a partir del lugar donde, hay, donde han estudiado algunos de los profesores. Es decir, si tenemos profesores que estudiaron en Inglaterra, entonces usan ciertos términos. Si tenemos profesores que estudiaron acá en España, usan otros. Si estudiaron, yo estudié con latinoamericanos, estudié, entonces usamos otro término, digamos. Entonces, Yo creo que eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces, todavía me parece a mí que hay... Eh, prácticas comunicativas que, eh, que piensan la educación popular aunque no necesariamente la piensan de la mejor manera, es decir, siguen usando una estética muy setentera, eh, siguen, eh, no sé, pensándola me parece a mí un poco avejentadamente para eh, este tiempo y me parece que ahí ciertamente eh, se coloca esta disputa eh, que Omar estaba planteando entre, digamos, lo que podríamos llamar más educación digital que creo que todavía no termina de quedar claro y a mí me parece que tampoco nadie lo termina de tener muy claro este asunto, al menos en Centroamérica, eh, pero si nos vamos un poco más, a, eh, si nos movemos un cacho, yo estaba leyendo este artículo que salió en el país ahorita el 13, eh, no sé si lo vieron, este que se llama, eh, lo acabo de buscar, el artículo se llama millennials Dueños de la Nada, ¿no? Sí. Hay un gran debate, eh, ¿no? Eh, ¿vale la pena construir un discurso para aquellos que no tienen la función de escuchar? Entonces, bueno, a mí me parece que eh, esa disputa sigue estando presente, es decir, que quizás se nos ha movido alguna manera de nombrar los términos, pero sigue siendo una disputa clásica vinculada al tema de comunicación, educación y de la manera como estamos entendiendo a los jóvenes, ¿no? Tanto que en las redes sociales, bueno, yo miraba a Rosana Reguillo proponiendo ahora el término de momialenials, es decir, las momias, que se meten contra los millennials y que los etiquetan. Y entonces Rosana Reyes decía: Bueno, díganme características de los momialennials. Y entonces solo les leo una, ¿no? Pero decía: Un momialennial es un señor generalmente que nació demasiado temprano en el siglo XX, vive de opinar de lo que no sabe, tiene miedo de Internet y cobra columnas indicadas: No son muchos, pero son demasiados. Entonces, bueno, eh, simplemente quiero dejar eso ahí. En Centroamérica nos pasa eso. Es decir, creo yo que tenemos millennials y tenemos eh, jóvenes de muy distinto tipo que no los podría yo etiquetar es decir en Centroamérica así como en México con el yo soy 132 o en España eh, con el 15M eh, tenemos un movimiento de renuncia ya que terminó sacando a la vicepresidenta y el presidente de Guatemala eh, y que sigue siendo estudiado y que me parece a mí que por ahí están eh, surgiendo pistas de hacia dónde nosotros tenemos que continuar una agenda de reflexión que en América Latina se inauguró hace un ratito. Gracias. Guillermo, ¿cómo sí. lo ves tú? Porque ella dejó caer una idea que yo creo que acá daría para otra mesa redonda. ¿Existe un imperialismo educomunicacional? Esto de que depende donde se formó uno, después vuelve a su país y arma una escuela, ¿no? Tú estás involucrado, tienes un doctorado en Harvard y te has vuelto a, a México. Y ha formado escuela. Y ha formado escuela, obviamente. <risa> eh, bueno, yo, yo creo más bien que. Eh, parte del debate entre eh, eh, lo que sería educación mediática o alfabetización mediática ciertamente tiene que ver con tradiciones no solamente culturales, sino académicas, históricas de, el, de un continente y de otro. A mí me parece que y, y de un país a otro y de un momento a otro. Y que esto es natural, no solamente en el campo de la educación para los medios o alfabetización. Yo creo que en, en América Latina el origen, como ya lo mencionaba Amparo, es un origen más de una educación popular, de una educación compensatoria a todos aquellos que no tenían acceso y podían usufructuar su derecho a una educación, eh, una alfabetización eh, normal y esto eh, lo que hizo y ahí la gran diferencia que en este momento se ha ido diluyendo no es como hace 20 años, entre las concepciones de eh, alfabetización mediática acá en Europa, sobre todo en el mundo anglosajón y las latinoamericanas, es que en América Latina hacíamos la eh, educación crítica de los medios como un proyecto político más que un proyecto pedagógico y acá más bien es un proyecto pedagógico y menos el proyecto político y eh, yo creo que eso ha sido el fundamento de muchas divergencias de muchos errores de parte de los eh, latinoamericanos que creíamos simplemente pasar una nueva ideología para hacer frente a los mensajes dañinos que nos mandaba la televisión y por otro lado acá en lo anglosajón más enfocado en pensamiento para cómo pensar eh, analíticamente, etcétera pero se les eh, borraba un poco el proyecto político, ¿para qué querían eso? Era en sí mismo llegó a ser un poco en sí mismo la alfabetización en eh, eh, dado que había otras circunstancias políticas, había menos carencias y entonces eh, había que desarrollar capacidades, pero allá también había que desarrollar ciudadanía. En América Latina desarrollar ciudadanía, como ya se ha mencionado acá también, era muy importante y cada vez más la ciudadanía pasa por los medios y pasa por las redes sociales, o sea que sigue siendo importante y por eso nos enfrentamos a dos maneras diferentes de entender la tarea una mucho más política y politizada y otra mucho más tecnificada y eh, eh, aparentemente menos crítica pero que el momento actual sería tratar de aprovechar ambas ambas partes porque yo creo que en américa latina eh, nosotros eh, no hemos o sea no hemos evaluado nunca o muy poco, ¿qué conseguimos con todos estos esfuerzos de eh, educación crítica de los medios? Eh, ¿Realmente cambiamos la manera de pensar, la manera de ver televisión, de leer la prensa? Yo no lo sé, más bien creo que no. Eh, hicimos algunas cosas y logramos, pro, provocamos aprendizajes, pero no sabemos cuánto. Entonces, es importante eh, en este momento tratar de un poco tomar lo mejor de cada parte, porque hay algo que es el mundo digital en el cual eh, pues estamos todos metidos. Ahí dejaría la reflexión por ahora. Gracias, Guillermo. Ahora sí, preguntas. ¿Alguien tiene ganas de hacer una pregunta? Aquí adelante, segunda fila, agite bien la mano y el abanico, así los que están al lado también reciben un poco de aire. No sé si se dieron cuenta que en la primera ronda de presentaciones el hilo conductor era Jesús Martín Barbero y acá pasó a ser Pablo Freire, Educación Popular, salió, ¿no? Como que hay, hay lecturas, experiencias, libros que nos, nos, nos unen y nos, nos provocan nuevas reinterpretaciones. Adelante con la pregunta. Por imperativo legal, coste, ¿eh? Eh... Me siento muy identificado con parte de lo que ha dicho Omar en el sentido de que es verdad que desde la comunicación la educación no se desborda. Es decir, quizá porque estamos faltos de fundamentos epistemológicos cuando trabajamos la comunicación. Y cuando nos juntamos con la educación, ellos tienen más tradición, más conocimiento, aportan hasta más filosofía a aquello eh, que conocen bien. Y nosotros en comunicación como que somos algo nuevos, novatos, y que no atinamos todavía porque no hemos sabido darle la suficiente transversalidad. Esto se ve en los, en los padres de estudio, no hay transversalidad. No tocamos la filosofía, no tocamos la antropología, no tocamos la educación, y sin embargo queremos hablar de educación. ¿no? Este es un problema que tenemos. Aquí podemos estar buscando esta edu edu comunicación pero realmente viene más de la educación que de la comunicación. Pero, y por otra parte, empatizo mucho con lo que estaba diciendo ahora Guillermo, en el sentido de que realmente qué es esta educación que estamos haciendo, que quizás haya que reflexionar sobre el sentido en el que educamos ahora mismo, que tal vez no tenga nada que ver con lo que antes necesitábamos. Hoy necesitamos otras habilidades para el rescate de a quienes estamos expulsando y excluyendo de la sociedad. Y mientras nuestro modelo educativo no esté dirigido a este rescate, y el rescate sea solamente el del título, el de las habilidades para situar a la persona ante el mercado y esa sobrevivencia como mano de obra, estaremos también fracasando. Si en el sentido de la comunicación sigue siendo la de que nosotros somos los únicos que mediamos, no estaremos facilitando el que los públicos, esto que llamamos las audiencias, lo que es en realidad la ciudadanía, sea quien se exprese y quien dialogue con nosotros. En el sentido en el que decía Omar, necesito hablar con mis estudiantes y que ellos me digan, porque mis estudiantes no ven televisión, no oyen radio, no tocan el papel y les tengo que enseñar periodismo, les tengo que enseñar radio les tengo que enseñar televisión. ¿De qué manera lo hago si no dialogo con ellos y, y no le hago reflexionar también a ellos de ¿Para qué quieren el periodismo? ¿Cuál es esta herramienta? Pero en cualquier caso, para mí, comunicación, educación es, en este momento, la construcción de una bomba epistemológica que nos haga refundar el rescate social que nos está exigiendo el fracaso de un modelo económico. Y si no partimos de aquí, creo que nos podemos quedar en muchas discusiones. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pequeña intervención sobre este tema o pasamos a la...? Yo es que quiero hacer sobre lo que dijo Chaparro, pero pues también sobre lo que dijeron los compañeros. Me parece, por ejemplo, la pregunta que dejó saltando Guillermo, me parece clave. ¿Dónde incidimos? O sea, si hemos formado en competencias para ser mejores televidentes o críticos de medios clásicos, en América Latina, pues, técnicamente la televisión de américa latina cada vez es peor los medios son cada vez peor y no hemos logrado que que, que, que la gente sea mejor televidente y creo que hemos perdido el, la, la cantidad de cosas que hemos hecho por ahí si hemos vuelto mejores ciudadanos el último ejemplo de argentina es espectacular y es se crean canales de televisión se crean medios para eso se crea un modelo de comunicación popular se forma por toda la argentina se crea un movimiento y después eligen a macri o sea a ver, eh, hay, hay una crítica que hacer y básicamente quería retraer ese tema por una razón fundamental en términos de política. Es que lo que pasa con los movimientos políticos populistas de América Latina o como quieran llamar, o progresistas o de izquierda o, o subalternos, lo que sea, es que son momentos, movimientos iluministas. El pueblo es sabio para todo, pero menos para ver televisión y ver los medios. Entonces, cuando llegamos a eso, los queremos formar en que aprendan a ver medios como si fueran académicos de las universidades. Y me parece que de alguna forma no estamos tomándonos en serio que lo que la gente sabe es ver medios, o sea, mal que bien los gozan, los disfrutan, los saben ver, saben asistir y saben sacarle placeres a eso. Entonces, de alguna forma, eso nos pregunta si hemos hecho tanta investigación, si hemos hecho tanto background de eso, ¿por qué no incidimos en producción? ¿Por qué no incidimos en otras políticas públicas? ¿Por qué no incidimos en televidentes mejores? ¿Por qué no construimos ciudadanos mejores? O sea, creo que es una una crítica que hay que asumir frente a ese tipo de cosas que me parece que es interesante para hacer este tipo de elementos. Y creo que la crítica ahí quedaría para los dos lados. Ni hemos formado pedagógicamente mejores capacidades, ni hemos formado políticamente mejores ciudadanos. Entonces, de alguna forma es. Y una última, porque Rosana Reguilla, una amiga que queremos mucho, está enamorada de los jóvenes de las redes sociales, de lo digital. Y yo me yo soy una momia si quieren. Pero tampoco, sí, mencionen los casos, el de Guatemala, un grupito, el 132 un grupito, pero la mayoría... Andan en la joda en las redes y no hacen absolutamente nada. Y ya ha dicho y todos hemos dicho que son hipertextuales, hiperconectivos, hiperfluidos, horizontales, encantadores. ¿Y qué? Lo que hacen son huevonadas en las redes. O sea, que no hay ninguna cosa de ese tipo de cosas. Entonces, creo que nos están haciendo quedar mal los jóvenes a nosotros. Le armamos una teoría potentísima y ellos actúan otra cosa totalmente distinta porque se creen los más cool del mercado. Son genios de las contraculturales pero en el consumo. Yo se lo advertí, ¿eh? te faltó decir hipersexuales, pero eh, vamos a invertir ahora. La, empieza la, la, la, la, la pregunta y empezamos de este lado, ¿no? Después, y terminamos la ronda con, con Omar. Eh, esta pregunta era más sobre la situación de cada país, ¿no? Eh, ¿Cómo ven el tema de la educación mediática en cada uno de vuestros países? Sobre todo en la última década se ha avanzado. Eh, ¿Quiénes son los principales actores de estos procesos? Eh, ¿Son procesos top-down, digamos, más de política pública de arriba hacia abajo, o son más bien procesos, eh, bottom-up, como se dice en inglés, eh, que van surgiendo de abajo hacia arriba? Empezamos por Guillermo y venimos para acá. Um, bueno, en México yo creo que eh, todos los mexicanos hemos aprendido a ser televidentes por Televisa. Televisa ha sido la gran maestra, Televisa es este consorcio internacional internacional que se supone que ha puesto al presidente actual, el presidente Peña Nieto, ha sido puesto por Televisa. Se dice que Televisa es la que realmente gobierna a través de Peña Nieto. Bueno, no vamos a discutir eso acá en este panel, pero el poder que tiene Televisa es muy grande y Televisa tiene pues casi 70 años en, en, en esa posición y desde 1950, que hizo la primera transmisión. Eh, por televisión, que justamente fue transmitir el informe presidencial del entonces presidente de México, su informe anual. Así se inauguró la televisión mexicana, transmitiendo el informe del señor presidente del momento. Entonces, en este momento hay un imperio, un imperio de la televisión, eh, del cual, bueno, todos hemos aprendido mucho, aunque no lo hubiéramos querido. Y es momento de reconocer que nos hemos hecho... Pues así, a gustar lo que Televisa pone. El mayor rating de programación en México es la ficción, excepto el día que hay un partido de fútbol de campeonato. Ese día se sacrifica el capítulo de la telenovela por ver el partido de fútbol. Pero fuera de eso, el mayor eh, éxito eh, internacional de venta transnacional de Televisa han sido las telenovelas, ahora las series. Y es lo que la mayoría de mexicanos gustamos, nos guste o no a los académicos. Eh, frente a todo esto, yo creo que eh, eh, hay que entender que la escuela ve a la televisión como muy lejana. La televisión es tan horrible para los académicos que ni siquiera merece ser nombrada dentro del salón de clase. Así nos iniciamos. Como dijo otra vez Martín Barbero, la televisión ha sido el mal de ojo de los intelectuales. Todos creen que no vale la pena ni como objeto de estudio. Entonces, eh, imagínense, ha quedado fuera. Le, le hemos dejado a sus anchas a la televisión. Esa es la realidad mexicana con un gran poder. Actualmente en los libros de texto de, que todos los niños y adolescentes llevan en la escuela, hay alguna parte donde se habla de eh, cómo se hace un programa de radio, cómo se hace un programa de televisión, una, cómo se toma fotografía, cómo se revela fotografía, pero no hay ningún otro tipo de discusión al respecto. Y bueno, termino diciendo que la mayoría de la investigación en México y casi de toda América Latina, todos los efectos de la televisión han sido negativos. No he encontrado yo en las revisiones de los efectos que causan programas, eh, noticieros, cualquier cosa de, lo, de la televisión, un efecto positivo. Todos han sido negativos, o sea que ha habido toda una manera de concebir que no podemos esperar nada bueno de la televisión y la, la investigación empírica, científica, lo ha demostrado lo cual es muy cuestionable y ahí tenemos una tarea pendiente los mexicanos por lo menos de revisar toda la investigación anterior que se ha hecho y bueno eh, creo que en ese momento sin embargo hay una, una esperanza es que se ha nombrado un instituto nacional de telecomunicaciones que es como la autoridad para regular los medios pero en este momento está enfrentado con Televisa porque les dijo, eh, solamente quiso normar algo, algo muy, muy, pues pareciera muy, muy, muy pequeño. Les dijo que debían distinguir la información de la opinión. Y esto ha armado un lío enorme. Como decimos en México, esto armó un desmadre terrible y ya quieren acabar con la autoridad del Instituto Federal de Telecomunicaciones porque no quieren seguir la regla de separar información de opinión. Bueno, en ese debate estamos en este momento enfrascados en México y seguramente Televisa va a salir ganando porque frente a las elecciones presidenciales del año que entra, el gobierno no quiere meterse a pelear con Televisa porque puede perder las elecciones. Gracias, Guillermo. Me parece que surge una idea interesante, que es el... El, la, la gran corporación que produce comunicación es la misma que educa en comunicación, ¿no? Es como un, un, un rol que no debería... pero que lo hace, que lo ocupa, ¿no? Amparo, ¿cómo es la situación de tu parte? Bueno, de mi parte, digamos, eh, en el caso de Centroamérica y el tema de los medios, hay muy poca producción de ficción local, es decir, se consume mucha ficción desde otros lados. Y yo creo que en general en el caso de Centroamérica se comprueba otra parte de esta teoría de Jesús, en de los medios de las mediaciones, cuando nos dice que eh, en cuestión de comunicación, la izquierda y la derecha se parecen muchísimo. Es decir, eh, eh, y eso se, eh, se enoja muchísimo en Centroamérica cuando lo decimos, pero bueno... Es... Ni modo, ¿no? Eh, es decir, la izquierda piensa que los medios te están ideologizando y que tenemos que cambiar los medios y crear algo alternativo. Y la derecha piensa que los medios te vuelven ignorante y que hay que educar al pueblo y ponerlo a leer. O sea, básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de Centroamérica, eso es muy evidente. Entonces, hay como mucha despreocupación de parte de los medios. Y lo que yo quisiera señalar que me parece quizá distinto en el caso de Centroamérica es que somos sociedades, sobre todo en el Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala, El Salvador, somos sociedades con mucha migración, con un nivel de migración muy grande. Y esto lo que ha hecho es acortar la brecha digital eh, de una manera bastante particular. Es decir, cuando la gente migra no solamente te manda dólares eh, o euros, dependiendo de si van... Es de si, decir, si nosotros tenemos cuatro grandes destinos, Canadá, Estados Unidos, España e Italia. Eh, entonces, te mandan euros y te mandan dólares, pero sobre todo lo primero que te mandan es para que te compres el celular de última generación para poder estar conectado todo el tiempo. Y si se fue el marido, ojo, cuidado con que la mujer no conteste, porque entonces no le mando la siguiente remesa, se la voy a mandar a mi mamá para que la suegra vaya a ver qué es lo que está pasando con usted, que no me contesta el teléfono. ¿no? Entonces, digamos... En, en el caso de El Salvador, por ejemplo, las estadísticas te dicen que por cada 100 habitantes tenemos 139 celulares registrados. ¿no? Eso quiere decir un nivel de penetración tecnológica muy importante y eh, lo que está implicando, me parece a mí, pensando en esto que tú estabas señalando, eh, no hay grandes corporaciones ahorita, eh, o las grandes corporaciones llegan de fuera, es decir, estamos importando narrativas que nos vienen de otros lados, pero al mismo tiempo hay un proceso que viene de abajo para arriba, que es este proceso en el cual Facebook, Whatsapp, eh, Skype se vuelve fundamental para que la mamá que está en Italia cuidando a, una, a un niño italiano haga la tarea con el chico salvadoreño. Y entonces todas las noches, yo recuerdo mucho una, eh, una vez que vine a España y me fui de regreso en el avión, me tocó con una salvadoreña y me decía, Todas las noches me conecto con mi hijo y hacemos la tarea y todas las noches mi hijo me dice, mamá, y ya nevó allá, hay nieve, ¿cómo es la nieve? Y entonces le digo, ¿y usted qué le contestaba? Bueno, le decía, es primavera, es verano, es otoño. Y entonces dice, y ahora me dice, voy a El Salvador para traérmelo y para que pueda conocer la nieve, ¿no? Pero digamos, eh, esta cotidianidad de la tecnología que irrumpe y que me parece a mí que en el caso de Centroamérica te descoloca dos cosas, por un lado el tema generacional porque uno se puede encontrar con gente de 60 años que tiene sus cinco hijos en Estados Unidos y te sabe ser muy bien las tecnologías y por otro lado te descoloca un cacho aunque esto ya se había dicho mucho antes, Guillermo tiene textos de esto. Se descoloca también el tema de la clase social. Es decir, yo puedo ir con una señora al mercado de un pueblito chiquito en El Salvador, recuerdo mucho, hace 10 años, y le digo, bueno, ¿y usted qué hace en su tiempo libre? Y, y me dice, ah, yo juego Nintendo con la consola tal. Yo no sabía usar la consola. O sea, yo en eso también soy momia, ¿verdad? Pero la señora sabía. Y digamos, por nivel de clase social, de pertenencia a un estatus, a educación, etcétera se supondría que yo tendría que saber un poco más. Y porque además yo era mucho más joven que la señora en ese momento al menos. Eh, y, eh, y no es así. Entonces, digamos, en ese caso, en el caso de Centroamérica, uno puede encontrar comunidades indígenas que no necesariamente te hablan bien el español, pero que dominan muy bien tecnologías y que tiene que ver con ese proceso de abajo para arriba que me parece que está sucediendo de una manera, no sé si distinta, pero pero enfatizada en el caso centroamericano. Gracias, Amparo. Pregunta, Noemí levantó rápido la mano. Muy bien, Noemí. Noemí Lugo, Universidad de Querétaro, El TEC de Querétaro. TEC de Monterrey, sí. Eh, bueno, eh, yo, yo más bien me quedé con un poquito el cuestionamiento sobre la situación en México, qué tanto... Eh, la entrada de Netflix, por ejemplo, o la entrada de, bueno, sobre todo evidentemente eh, la cuestión de, de los cafés internet ya hace muchos años eh, y ahora el consumo de, de Facebook. O sea, yo sí creo que en México también hay mucha penetración muy parecido a lo, a lo que sucede en El Salvador y yo creería que, no sé si ya lo hemos investigado suficiente, también la verdad es que dije no, no lo sé, no lo he leído o dije hay que hacerlo… Eh, porque yo a mis alumnos los veo, por ejemplo, que, que yo ya, ya casi no conozco a nadie que vea telenovelas, pero sé que estoy en un sector socioeconómico específico. Pero eh, yo no sé si esto también sucede con otras, eh, eh, a través precisamente de los móviles y esto, que suceda en el Salvador, en México, en otros países y, y que cruce los niveles socioeconómicos, porque. Yo por ejemplo veo eso, ya, ya la televisión, o el concepto de televisión, incluso creo que Televisa estuvo verdaderamente sintiéndose en riesgo por primera vez hace cosa de dos o tres años que hubiera parecido increíble. Yo tengo amigos productores que empezaron a, a decir es que quieren empezar a comprar otras cosas, entonces no sé si realmente hay un cambio de ese escenario que, que mencionabas Guillermo o si, o, o, o si no con, con esto, con Netflix, Facebook y las, y las generaciones y por clase social hay diferencia o no. Sí, bueno, contesto a esta pregunta específica. Sí, ciertamente el, um, yo, yo diría que ha habido muchos cambios. Eh, eh, ciertamente quienes ven la telenovela son mujeres de clase media, media y media baja, entre 35 y 65 años. Ahí está reducido quienes ven. Pero son las más seguras televidentes. Entonces, este, este grupo de población sigue manteniendo viva la telenovela en, uh, en la televisión mexicana y en Televisa y también en TV Azteca. Ahora, sí, los demás eh, grupos etarios y de jóvenes, etcétera, están emigrando a, a redes sociales y a otros medios, a Netflix y demás, y ciertamente ha bajado el rating total a la televisión. Es decir, Televisa está dejando de ganar mucho dinero pero la telenovela sigue, ese es el fenómeno importante, sigue para este grupo de televidentes, de, que digo, de mujeres de clase media, y eh, las ganancias totales son menores, por eso tanto cambio que tuvo que hacer para poder sobrevivir, pero las nuevas ventanas, como llamarían acá, eh, como Netflix y otras, eh, están peleando por llevar la la atención de la audiencia de ca ca cada vez más no obstante el límite es el acceso a Netflix y a las nuevas tecnologías ciertamente hay un componente de clase nosotros como académicos que estamos en universidad, estamos dentro de una clase por lo menos media ¿no? Eh, un poquito bajo pero hay muchísima población que no tiene el acceso a nada, a ninguna otra cosa más que a una televisión y televisión abierta muy o sea, se dan varios fenómenos en el mismo país. Gracias, Guillermo. Pasamos para el lado sudamericano. Eh, Teresa, bueno, ¿quiénes son los grandes actores de la educomunicación en Perú? ¿Qué ha pasado estos últimos años? Eh, ¿Hay empresas o empresas privadas involucradas o grupos de comunicación? ¿El Estado? Un poco cuéntanos qué está pasando. En el caso peruano, tratando de ver si hay, como lo planteaste inicialmente, si hay algunos logros eh, y qué cosas no se ha conseguido, empezaré por lo, por lo negativo, digamos, para explicar que en el caso peruano, hablar de políticas públicas siempre ha sido casi como algo pecaminoso, ¿no? Eh, esto viene de bastante atrás, tiene que ver con el gobierno de Fujimori, tiene que ver con todo un pensamiento político sobre la libertad de expresión donde cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de regulación puede realmente condenar al país y arrastrar al país en manos de la izquierda radical. Ese pensamiento está muy metido en los medios de comunicación, en el discurso de los, de los periodistas, de los políticos y en general, diríamos, es un pensamiento muy generalizado. Entonces... En este momento hay un debate increíble sobre el tema de género, por ejemplo, ¿no? porque se dice que el Ministerio de Educación incorporó el tema de género en sus políticas y en sus libros, y esto ha producido hasta manifestaciones masivas que dicen no te metas con mis hijos, o este tipo de situaciones ¿no? de los sectores más conservadores del país. Entonces les digo eso para entender un poco ese contexto, que es el contexto político y de políticas públicas. Por lo tanto, los medios siempre han sido endiosados y nadie ha querido meterse con los medios, mucho menos los políticos, porque de ellos depende en realidad su vigencia y, sus, y mantenerse un poco en la visibilidad. Pero el otro elemento bien importante es que la educación como tal en general ha avanzado bastante poco, aunque luego voy a decir en qué se sí ha avanzado, ha avanzado bastante poco en el sentido que la educación sigue siendo la lectoescritura y la matemática. Y las pruebas PISA para medir cuáles son los logros en educación. Incluso cuando se puso en práctica este proyecto de una computadora por niño, donde en el Perú se compraron cerca de 800.000 computadoras, estas laptop XO, las evaluaciones que hizo el Banco Mundial, las evaluaciones que hicieron instituciones educativas peruanas, se plantearon como problema central cuánto había mejorado la matemática y la lectoescritura entre los niños de zonas rurales. Entonces, esto expresa un pensamiento sobre la educación muy atrasado, que es otro de los elementos que está presente en el caso peruano. Recién acaba de aparecer, hay un canal del Estado que no es un canal público, no por primera vez hay un noticiero en Quechua y en Aymara, que digamos que son las dos lenguas eh, más conocidas ¿no? en el país, pero esto es un asunto que no termina de ser incorporado por la sociedad. Para ver los aspectos positivos, que es lo que yo quiero señalar ahí, no creo que, ha habido, que hay un cambio generacional en el maestro y en los maestros que se empiezan a incorporar a la educación. Y este cambio generacional nos muestra efectivamente experiencias, no masivas, pero experiencias bien importantes en sectores rurales y menos favorecidos, donde no es que se hable de comunicación y educación, pero sí se incorporan las visiones de la comunicación las visiones digamos, que están más allá, eh, más bien relacionadas con las experiencias de los chicos a la luz de muchos temas relacionados con la digitalización. Y yo diría que en ese sentido ese es un elemento positivo. Y otro elemento que quería señalar, y es a propósito también de una investigación que recién terminamos en Lima y que ahora se va a replicar al interior del país, nos hemos sorprendido mucho en la investigación en Lima que no es solamente en la Lima más central, hay representación de diversos sectores socioeconómicos, cuanto los jóvenes universitarios plantean una crítica muy clara a las redes sociales y saben, de alguna manera, esta discusión con Buckingham hoy día de, la, de lo verdadero y lo no verdadero y cómo ellos construyen su propia interpretación. Y estos resultados realmente nos plantean eh, un tema y es que por eso es que es muy limitada la comunicación y la educación, estamos atravesando ya los muros, digamos, de las escuelas y empezamos a incorporar en algunos casos justamente lo que está ocurriendo por fuera. Gracias, Teresa. Yo creo que en América Latina siempre nos, nos mintieron los medios, vivimos siempre en la post-truth. Sí, Nosotros no, nunca no, le creímos tampoco. No, no, exacto. No. Sí. Eh, ¿Cómo ¿Cómo está la situación en Colombia? Donde aparte se da un proceso eh, político interesante de, de posguerra, pacificación, reconciliación, entre comillas, veremos. Bueno, Pero bueno, ¿qué está pasando? Entonces, eh, yo quiero hacer tres comentarios a lo que han dicho los compañeros porque me dan ganas siempre de comentar. Y lo primero es que pues, en México existe Televisa. En Perú existe el comercio que es dueño del 86% de la prensa en, en, en Perú. En, el Salvador existe el fantasma González, que nadie lo conoce, pero domina todos los canales de televisión de América Central y hasta Chile. En Brasil existe Globo, en Argentina existe Clarín, o sea, eh, eh, la, la, los medios la tienen clara y van ganando, van ganando el partido por un lado. Lo segundo, yo, claro, esto que voy a decir es toda opinión pública, porque no tengo ningún dato para comprobarlo, pero Guillermo dice que todos los efectos son negativos de la televisión y, y yo voy a citar simplemente... Eh, algo que dijo otro gran mexicano que se llama Carlos Monsiváis y que dice, oiga, pues con todo lo que pueda ser negativo la televisión crea una cultura común de país, de sociedad y ha creado en América Latina eso que si, si vamos a juzgar si es mala o buena ética moralmente es una formadora de un gusto que nos disguste el gusto, pero es un gusto que existe y Monsiváis decía un concepto que era interesante, es que la televisión y los medios de comunicación, ahora las nuevas tecnologías y las redes son migraciones culturales, lo que expresaba aquí la compañera marroquí, es que no se migra solamente físicamente, sino se se migran sentidos para ese tipo de cosas. Y lo otro que decía Monsiváis es que de alguna manera se construye el modo emocional de ser de una nación o de una comunidad. Y eso, por ejemplo, pega con una cosa que es las telenovelas y por eso el fútbol ahora es tan importante. El fútbol es lo único que está derrotando las telenovelas en América Latina, lo cual tiene que significar un juego de nacionalidades que comienzan a aparecer por ahí. Después de ese comentario, me voy a lo que me tocaba hacer a mí. Desde arriba, actores de la, de la, de la comunicación en Colombia, los, los, los cinematografistas que son de mejor familia, porque nunca los metemos, el cine es arte, el cine es una maravilla, entonces el cine forma públicos y, y nada que logra formar los públicos. Lleva 50 años formando públicos y nada. Eh, la televisión, la Antv, forma televidentes críticos y le mete cada año plata a la formación de, de, de televidentes críticos y nada. Mintix ahora, nosotros ya somos tan place que nos llamamos Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la Información y la comunicación es un cambio radical de paradigma. Mintix forma... En alfabetización digital y emprendedurismo. Ahora todos somos emprendedores, todos creamos empresa, todos startups y todos somos y hacemos eventos y eventos y nunca hay un producto colombiano. Todo viene de afuera. Por el lado interesante, yo la universidad la universidad investiga audiencias y yo creo que nos gusta investigar las audiencias porque se dejan investigar. O sea, debemos investigar a los productores que no se dejan investigar. Que sería mucho más interesante hacer la etnografía de producción y no solamente de, de recepción. Y hay dos universidades, la Universidad del Valle y la Universidad de que están formando productores distintos y que están poniendo en escena productos distintos. Son las únicas dos universidades que hacen eso. Desde abajo, en cambio, se está pasando una cosa maravillosa. Hay 7500 experiencias creando cosas espectaculares como la Escuela Infantil Audiovisual Verde de los Andaquíes, que es... Si lo pueden, ustedes lo miran dicen, qué cosa tan fea, pero qué cosa con, con tanto corazoncito y expresión que tiene ahí. Está el colectivo Urbanos como Ojo al Sancocho en Bogotá, que crea todo un movimiento audiovisual y cada año arma un desorden cultural en Bogotá. Está Bocaribe en Barranquilla, que ahora fueron invitados a la Basel de Arte de Alemania. Ya radio comunitaria y medios comunitarios invitados a un eh, sitio de arte, reconocidos como ese tipo de cosas. Y para terminar, el gran actor de la construcción cultural colombiana es doble. Uno, el mundo premoderno de Álvaro Uribe Vélez, que apunta de mentir y tergiversar y que los medios le, le pasen su posverdad todo el tiempo, porque ahí el problema es que los medios no hacen, no hacen el mínimo trabajo periodístico. Si el señor dice una mentira, ¿por qué le paso la mentira? Porque es un tuit del señor, tengo que hacerle contexto y verificación de verdad, elementalidades periodísticas que enseñan en periodismo 0.0, pero no hace y le pasan todo, entonces el señor manipula todo el tiempo diciendo mentiras y nos pone en una agenda de odio de país, porque es un tipo que odia a todo el mundo, entonces una matriz de odio, la matriz fundamental de la comunicación en Colombia, y la segunda, que es la que nos da éxito, el narco, el narco ha sido el gran actor cultural de Colombia, es el que se promueve por las telenovelas, por las series, por las películas, por la literatura y además yo creo que al narco hay que hacer un reconocimiento como empresa cultural porque realmente es la que ha juntado a América Latina, es la que nos ha puesto en común en un discurso y nos ha puesto en el mundo y yo llego a cualquier parte y todos aman a Pablo y entonces... Me dicen, pero ¿por qué no tiene bigote como Pablo? Oíme, Pablo, estoy berraco, Pablo. Y yo digo, pues, ¿de dónde pasó eso? Pues ya soy el país de Narcolombia y ahí vengo. Una pregunta. Aquí, cuarta fila, gracias. Eh, buenas. Eh, me parece que el internet es un poco peligroso, yo no sé si pueda estar equivocada es, es un tanto como la globalización, lo que pasa en Japón termina afectando la, bol la bolsa de valores del mundo entero ¿no? Eh, es peligroso respecto a esto, me parece a mí eh, cada vez hay más plataformas como Netflix ¿no? eh, HBO, Fox ¿sí? y en este sentido se va perdiendo un tanto la mirada propia, la mirada de cada región de algún modo eh, Estamos consumiendo contenidos que tienen poco de lo regional. ¿no? Esto me parece un poco peligroso. El, el Internet es un canal muy efectivo. Viene eh, reemplazando sustancialmente la televisión tradicional, sobre todo en Colombia, cuando es una televisión tan mala y tan perjudicial. No queda más que el Internet. ¿sí? Eh, en, ese, en ese orden de ideas también está San Google, que es la que nos está educando. ¿sí? Hemos perdido el sentido de nuestra propia historia. Entonces, el Internet me preocupa un tanto porque termina destruyendo esa identidad que es la que promueve la historia. ¿no? Entonces, va a dirigir un poco como a este cuestionamiento, ¿no? la construcción de nuestra identidad de historia versus este canal que no tiene una mirada. Es difícil que tenga una mirada o que se pueda construir una mirada propia para cada país. ¿no? Nomás aceptamos una pregunta por la dinámica, de, por la dinámica de, de, del debate. Una pregunta nomás estamos haciendo. ¿Alguien quiere responder a esto? Bueno, ya quería preguntar. O oh, ¿Nadie quiere responder? Pues yo yo, yo una, una sola cosa por lo que dice. Es que yo creo que lo, lo que tenemos que quitarnos de la cabeza, nosotros los académicos o los que jugamos a este rol aquí, sí. es que no somos curas morales de decir esto es bueno y esto es malo, pecador Netflix, eh, pecador Google, eh, el sea el señor cine tradicional colombiano de identidad, entonces me parece a mí que la primera cosa es que es más ambiguo que eso, y lo segundo, mire lo que pasa, le voy a poner un ejemplo concreto, Narcos versus Escobar, el patrón del mal, Narcos en América Latina le fue mal, Escobar, el pantón de, del, del mal, le fue bien en Netflix en América Latina. Entonces, lo que sí falta es producción hecha desde América Latina. Pero la estética narcos, narcos corresponde al modelo formal cognitivo narrativo de Miami. Son cinco minutos de bala y tres de sexo. Cinco de bala y tres de sexo. Y eso pues les parece muy bien en Miami, en España, que fue donde más tuvo rating. Pero... Para nosotros eso es como ridículo. Ahora Pablo Escobar, además de un gran narcotraficante, es un gran sexo. No jodas. Entonces, en el caso latinoamericano, preferimos lo de Pablo Escobar porque era melodrama, era un tipo que salía de abajo, que construía discursos, que tenía otro tipo de cosas. Entonces, me parece a mí que la intervención tiene que ser narrativa y había que evitar el moralismo porque nadie podemos saber si es bueno o mal. Yo agregaría que sí... sí. Lo que estaba matando, que no estoy de acuerdo, la identidad cultural de nuestros países latinoamericanos no es precisamente internet o las redes digitales. Al contrario, respecto a la época de oro del broadcasting, justamente ahora tenemos esta plataforma que tampoco es un jardín de infantes, sabemos que hay grandes corporaciones operando ahí dentro, pero si tenemos la posibilidad de que lo nuestro por lo menos salga, que sea conocido fuera, eh, es, lo tenemos en estas redes. Yo no sé hasta dónde Netflix, hay, hay producciones totalmente argentinas como el Marginal, en, ambientada en una cárcel argentina, que es un producto 100% argentino, y yo lo vi en España dentro de Netflix. Diferentes narcos que es una coproducción internacional y le metieron la, la, el formato Miami. no pero bueno, es, es, es debate. Vamos a la última pregunta y, y comenzamos del otro lado, del lado de Guillermo. Eh, la, esta pregunta tiene que ver con el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde va la educación mediática? Eh, nuevos conceptos como transmedia, cultura colaborativa, participativa, permite repensar la educación mediática, hacia qué dirección, eh, hacia dónde va todo esto, ¿no? Porque así como cambia el ecosistema de los medios, con todos estos nuevos actores, lógicas, eh, ¿Cómo debería cambiar la educación mediática? ¿Vas a dónde está cambiando? Porque la educación mediática, no nos olvidemos, nace sobre todo a la sombra de la televisión. Estamos en los años 60, 70, 80, donde el gran monstruo... Eh, eh, que amenazaba a la, a la juventud y a la sociedad, a la televisión. Entonces, bueno, la media literacy nace un poco como antídoto, diría nuestro amigo Buckingham, de respuesta a eso. Bueno, ahora que ya la televisión parece ser que no es más monstruo, ahora el monstruo se llama videojuego, el monstruo se llama Facebook o se llama Netflix, ¿cómo, cómo cambiaría la media literacy o el alfabetismo mediático en, y la educomunicación en ese contexto? Um, bueno, yo creo que uno de los objetivos históricos de la educación mediática de la alfabetización mediática crítica más crítica menos crítica era el uh, lograr eh, un involucramiento mayor de las audiencias que no fuéramos únicamente receptores pasivos, acríticos de todo lo que nos daban los grandes medios masivos de comunicación. Yo creo que eso se cambió con la posibilidad de la inter interacción, que no es gratuita tampoco, pero de la interacción con los medios sociales. Y eh, creo que estamos todavía como un poco impactados de que estos medios sociales, bueno, quitaron muchos de los objetos por los cuales peleamos tanto en la alfabetización eh, mediática de los grandes medios masivos. Ahora podemos contestar, podemos estar eh, eh, aparentemente interactuando, etcétera, sobre cosas que no necesariamente eh, son creaciones nuestras. Y aquí vienen los primeros elementos que tendríamos que tener en cuenta. Se han hecho desde Telefónica, que publicó en el año 2008 un estudio en el editorial Ariel, sobre todo América Latina, jóvenes de 11 a 18 años, decía que solamente el 17% de los que están metidos en redes sociales son realmente creativos y van más allá de hacer un clic, me gusta o no me gusta. Y solamente un 11% de todos los jóvenes que están involucrados, que además no son la mayoría, eh, son capaces de producir algo y de enviarlo, de ser los emisores creadores de una, un producto que va a ir a, la, a otros para recibir la reacción o eh, otro producto a partir de ese producto. O sea que hemos vivido y a mí es lo que más me preocupa en este espejismo de que muchos de los problemas que tenía la comunicación masiva y las audiencias pasivas se han quitado. Yo creo que entramos en una era donde eh, tenemos otro tipo de problemas. Primero, que no estamos preparados para la creatividad. Una cosa es que nos tomemos un selfie lo enviemos y el otro diga, sí me gusta, bueno realmente ese es el intercambio que queremos o hay otros tipos de intercambio mucho más elaborados y ahí es donde yo creo que deberíamos de trabajar el cómo asumirnos interlocutores no solamente receptores que podemos hacer clic y reenviar algo que nos gustó o sumarnos a lo que se tiene como un video viral y bueno nosotros somos parte de todos los que conformamos esa gran expansión de los que vieron el video yo creo que eh, tenemos que hacer mucho más que eso y tenemos que repensar la agenda y reinventar la, la, la pedagogía de eh, cómo intervenir para poder capacitar a que, las, que el, el fenómeno transmedia, del cual eh, Carlos eh, es especialista, realmente sea un fenómeno mucho más generalizado. Eh, en este momento eh, todavía sigue siendo un fenómeno localizado en ciertos sectores, en ciertas, de ciertas edades y de cierta clase social. En América Latina el, el problema mayor que tenemos es la poca conectividad a todo lo que ofrece el mundo digital. Eh, nosotros vivimos en ciudades, entre clase media, entre universitarios, y creemos que el mundo externo es así. Y fuera de casos aislados, no es así. Hay no hay eh, ni siquiera eh, eh, hay el 50% de los que tienen acceso a todas las posibilidades digitales actuales en los países latinoamericanos, variando algunos más, otros menos. El acceso además es malo, no es el acceso de los países del primer mundo, Es eh, las gigas que podemos consu consumir son apenas las mínimas, luego hay problemas de electricidad y se acaba todo, luego el internet varía, no sé por qué razones, pero nunca hay garantía de que Llegue 100% de las 24 horas del día, hay zonas en las grandes ciudades incluso donde la conectividad es pésima. O sea que tampoco se puede hacer todo lo que uno quisiera. Aunque aunque lo quisiera hacer, no se puede producir un video y enviarlo porque no hay capacidad en la en las líneas, en los aparatos, etcétera, para hacerlo. Entonces hay un gran problema de conectividad. Hay un, una, una brecha que se está haciendo cada vez más grande entre los que sí tienen acceso a una buena conexión que les permita ser activos, creativos y ser interlocutores a, y los que no la tienen. Eh, y eh, otro gran problema que, que yo veo es que, la, que creemos que no hay ningún peligro ni hay ninguna situación que tenemos que tener en cuenta en Internet. Y justamente ahí es donde yo creo que es un área nueva para la educación mediática, donde tenemos que aprender a saber cómo... ...no solamente a, a, a decir algo, sino cómo decirlo de tal manera que eso no se revierta en nuestra contra. ¿Qué tipo de información poner a circular y qué tipo de información no tenemos que, que poner a circular? Eso hay que aprenderlo y, y, no se quiere, y, y no se necesita una capacidad crítica, es un sentido común de que realmente no sabemos qué pasa con toda nuestra información... Entonces hay que generar eh, una, una normatividad donde uno de los derechos de todos nosotros como internautas sea pues, el derecho a ser respetados en, en toda nuestra navegación, el derecho a que no se difu difunda la información que nosotros subimos, el derecho a quitar esa información, lo que acá se llama el derecho al olvido, que dependa de nosotros y no de los que manejan internet. La, la posibilidad de controlar lo que subimos y enviamos y en el momento en que no queremos quitarlo de la nube y quitarlo de todos lados. O sea que hay nuevos desafíos que tenemos que eh, tener en cuenta y tener la, desarrollar la capacidad para manejarnos en un mundo nuevo eh, desigualmente, crecientemente desigual en la conexión a las nuevas tecnologías. A ver, yo, yo voy a decir tres cosas que a mí me parece que son sueños para Centroamérica, de lo que yo quisiera, que hacia dónde vaya, no sé si va a ir hacia allá, no sé ni siquiera si se va a mover a algún lado, pero que yo quisiera tres cosas. La primera tiene que ver con, justamente con el tema de lo transmedia, de las narrativas transmedia, pero yo quisiera poner el énfasis en el tema del encuentro. En el caso de Centroamérica eso se vuelve clave por el tema de la migración, por el tema de... Eh, como dijo Margaret Mead en el 69, o sea, la migración te cambia muy rápidamente la sociedad y muchas veces estamos en una sociedad eh, hablando todavía de algo que ya pasó, que ya no existe. Eh, en El Salvador dicen algunos economistas que nosotros hablamos de un país de 20.000 mil kilómetros cuadrados, pero en realidad tenemos que hablar de un país de 7 millones de habitantes donde 3 millones están fuera y el resto está dentro. Es decir, no es ese país de 20.000 kilómetros cuadrados. Estamos en otra cosa. Entonces, eh, yo quisiera que la eh, comunicación y educación trabajara más el ámbito de lo transmedia para poner el énfasis en el encuentro, en el encuentro con muchas otredades, en el encuentro con muchas... Eh, formas de narrarse, formas de ser, formas de, de construirse y en ese énfasis de alguna manera fuéramos disminuyendo las violencias que en el caso centroamericano es algo muy fuerte y que eh, me parece a mí que la educomunicación debería intervenir de manera intencionada eh, o, o estos procesos que soñamos deberían intervenir. Lo segundo para mí es que la comunicación debería trabajar hacia el, el ámbito de la construcción de la memoria eh, que es algo que hablábamos anoche pero que yo insistía, yo le, le contaba a Guillermo que yo estuve en el museo de la tolerancia y la memoria en México y salí con una depresión que me duró tres días, yo salí llorando o sea, yo salí diciendo, sáquenme de aquí, ya no puedo más, no puedo ver más muertos no puedo sufrir más, o sea, ya es suficiente creo que la memoria tiene que colocar a las víctimas de otra manera no revictimizar, sino construir espacios también del gozo de la alegría de digamos de explorar esas otras narrativas que muchas veces no estamos colocando es decir es muy duro es muy doloroso pero también hay otros procesos y por otro lado la memoria no solamente tiene que venir eh, en el caso de centroamérica de las viejas generaciones que hicieron revoluciones sino también de esas nuevas generaciones que eh, que ya van pasando los años y, digamos, parecería que su papel tendría que ser seguir repitiendo lo que los, los viejos hicieron y ellos también tienen sus propias memorias que deberían empezar a construirse. Creo que ahí hay otro elemento transmedia eh, de narrativas que también deberíamos explorar. Y lo último para mí... Eh, hay un concepto que discutimos con Manuel Chaparro y Omar Rincón en La Plata hace algún tiempo, que es, bueno, yo no, nunca había eh, como entendido la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, justamente a un grupo de gente de educación popular que trabajaba en Radio Comunitaria, que eran campesinos de, la, de, de Argentina, eh, lo explicaron divino, ¿no? Es decir, a ver... Seguridad alimentaria es yo como lo que produzco, pero soberanía alimentaria es que no produzco cualquier cosa, produzco lo que es de mi región, de mi tierra. Bueno, yo creo que deberíamos movernos, me parece a mí ese sería el tercer reto, de la seguridad comunicacional que estamos peleando todavía, es decir, de producir nosotros a soberanía comunicacional que sería producir pero producir desde mi región con narrativas y estéticas que yo reconozco que son de mi región, que tiene que ver con esto que Omar señalaba de Monsiváis de cómo hay narrativas y estéticas que nos construyen, países que nos construyen, regiones que nos construyen, territorios. Y para mí eso sería, cierro con una frase de Jesús que me gusta mucho, ¿no? Que es conectar las nuevas condiciones de saber con las nuevas formas de sentir. Y ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estas dos intervenciones o un comentario? Aquí hay una. Levanta la mano, por favor, así te ven. Micrófono. Tenemos una sola pregunta. Después al final vamos a tener tiempo. Yo creo que van a sobrar unos 10 minutitos y ahí podemos... Sí, sí, acá, acá. Micrófono. Ay. Levanta la mano, así te ven. Vamos a tener tiempo al final, yo creo que vamos a tener unos 10 minutitos. Vale. Adelante, breve, yo solo por favor. Una pregunta: eh, amparo en el caso de Centroamérica. Eh, como, como ha dicho antes, eh, la migración es un tema súper importante en Centroamérica porque en el caso de El Salvador hay 3 millones de habitantes fuera. Entonces, mi pregunta es. Eh, ¿Cómo las, el uso de las tecnologías al final puede ayudar a integrar a las personas en una sociedad distinta? O sea, porque eh, está muy bien construir narrativas que sean de mi región, pero una persona que se va a Estados Unidos tiene que integrarse. O sea, no puede construir su comunidad internacional, no sé, porque al final no está ni en un lugar ni en otro. Y luego, si esa, si esa comunicación que mantiene con su familia... Eh, también necesita alguna educación para aprender a usarla bien y para que no sea una división, sino pues, un medio de integración. Es bueno, empiezo por lo último. Yo ahí la pregunta, a ver, no la voy a contestar, pero es que yo no sé qué sería usarla bien. Es decir, a ver, yo creo que la gente se, se comunica y se comunica bien. Es decir, pienso, por ejemplo, cuando yo estuve en, en la Universidad de Nordridge, en Los Ángeles, eh, siempre cuando uno llega a un lugar, siempre te dice, ¡ay, salvadoreño! ¡Mira, aquí hay un salvadoreño! ¡Venga, vaya, véalo, ¿no? Entonces, bueno, me llevaron a la cafetería y me dicen, La señora de acá es del Salvador. Y entonces, ya bueno, ¿y ¿de dónde es usted? De la Unión, que es como frontera con, con Honduras. Eh, y le digo, bueno, ¿y tiene gente ahí en El Salvador? Porque también hay familias que ya se fueron enteras, ¿no? Es decir, que ya no te queda nadie en El Salvador. Eh, y entonces dice, sí, mi hija. Y le digo, ah, bueno, ¿quiere mandarle algo a su hija? No todos los días nos vemos en Facebook, no se preocupen, ¿no? Es decir, eh, no sé, creo que, digamos, ahí hay un concepto que algunos eh, estudiosos han usado, que es la de familias emigrantes, como el e-government, como el, eh, entonces, e que es la e, de eh, al final, de alguna manera, o también se llaman familias transnacionales, es decir, continuadas, construyendo una relación cotidiana de familia a través de las redes que te vengan bien, de las redes que te funcionan en el momento que te funcionan, ¿no? Eh, hay muchos usos de la tecnología para eso, incluido por ejemplo uno relativamente reciente que se llama el cibercoyotaje, los coyotes son las personas que te llevan y te traen gente de un lado para otro y el cibercoyote es un coyote que vos nunca ves, sino que vos contratas al coyote a través de un intermediario y entonces a tu celular te va mandando todo y te dice tal día sale usted llega a tal autobús y va a decir tal contraseña y usted sube al autobús llega entonces después mandas un mensaje y le decís ya estoy en tapachula ok en tapachula vaya al bar la bonita y pregunte por fulano y le dice tal cosa eso permite al coyote asegurar que no lo van a atrapar a él y el coyote lo que te dice es mientras no me atrapan a mí yo le puedo hacer cinco intentos, a usted lo agarran, lo vuelven a regresar y usted se va a volver a ir conmigo porque yo lo voy a llevar seguro porque a mí no me están agarrando. Si a mí me agarran, se acabó el asunto. Entonces, digamos, hay, me parece a mí muchos usos de lo tecnológico en esto eh, que yo creo que en este momento no sé si se trata eh, todavía de, como de decir son buenos o son malos, sino me parece a mí de describir de y de poder cartografiar cuáles son estos eh, distintos usos. Teresa, seguimos pensando un poco el futuro y a partir de los cambios en la ecología de medios, ¿hacia dónde iría o debería ir la educomunicación? A ver, yo pienso que definitivamente, y ha sido señalado, hay que repensar la educación y la comunicación. Y hay que repensarla por muchas razones, por los actores que van a estar comprometidos en esto, porque creo que el pensamiento sobre la educación ha salido del campo pedagógico para plantearse como un asunto que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura. Entonces, hoy día, pensar o repensar la educación y la comunicación compromete además eh, una reflexión interdisciplinar que es bien importante, ¿no? de modo que hay mucha gente interesada en pensar este asunto en tratar en este asunto y en ejecutar digamos una serie de proyectos distintos en la sociedad en este campo las cosas dichas por anteriormente y por guillermo evidentemente son cosas bien precisas no que hay que dar en términos de competencias digitales y de alfabetización digital que no voy a repetir ese es un tema el segundo es cómo esa nueva manera de entender la comunicación y la educación tiene que ver efectivamente con las narrativas y tiene que ver con la transmedia, de la cual es un símbolo acá, este, Carlos. Pero sobre todo tiene que ver con que es posible eh, educar a los niños y a los jóvenes en, eh, sobre asuntos que atraviesan lo que podríamos llamar el afuera y el adentro de la escuela o el afuera y el adentro de las instituciones educativas. Es posible trabajar con todo tipo de experiencias, todo tipo de formatos, todo tipo de lecturas, y es posible recuperar los saberes de los chicos y de los jóvenes que no están en la escuela misma. Entonces yo creo que eso está realmente transformando el pensamiento, yo en ese sentido soy optimista, el pensamiento sobre las cosas. Por eso decía al inicio, acá hay un tema interdisciplinar bien importante. A pesar de lo que he dicho, voy a dar una tercera idea, que es la siguiente. La escuela ha sido criticada por todo el mundo. Los maestros, sobre todo en el Perú, son los personajes ¿no? eh, considerados pues, casi no sé personajes que realmente crean en lugar de contribuir con la educación le crean problemas a los niños eh, no tienen capacidades desarrolladas y, y mil de cosas más sin embargo yo a pesar de lo señalado y de creer en la transmedia pero sobre todo por eso creo que hay que recuperar el espacio de la escuela y hay que recuperar el espacio de la escuela porque tanto los niños como mi experiencia en la enseñanza universitaria los chicos necesitan un espacio para reflexionar sobre ellos mismos, sobre su historia, su familia, su barrio, su región, su distrito, y ahí entra todo el tema de la educación ciudadana, por ejemplo. Y por una razón más, no es solo para reflexionar, digamos, cognitivamente o teóricamente, es para reflexionar sobre sus, propias, sus propios problemas. O sea, todo el campo... Toda la escuela es el espacio, y yo lo, recu lo recupero y creo en eso, donde las emociones de los chicos, donde las experiencias de los chicos tienen que ser canalizadas a través del maestro y donde esa experiencia es integrada, digamos, a la comprensión de otras cosas. Pero eso es la escuela quien lo da, o eso es también la universidad como espacio que me parece fundamental. Gracias, Teresa. Y bueno, cerramos con Omar y después vamos a tener un ratito para preguntas todavía. Listo. Yo tengo seis puntos. Lo primero es que yo creo que tenemos que hacer otra cosa, que ya dije en la primera intervención, por ejemplo, diálogo de saberes de capitales culturales distintos, expresar que la investigación, el pensamiento, la reflexión es de diálogo y no de eh, educación, sino de, de, no de imposición de saberes ilustrados. Lo segundo de estas otras cosas es... Trabajar más por proyectos, no por programas de televisión o por eh, productos, sino proyectos que salen desde abajo desde de la gente y con esos proyectos mirar cómo se puede llegar a, a elaborar. Vincular el ámbito crítico a la cultura digital, o sea, no podemos asumir que eso es la maravilla absoluta que estamos diciendo, sino que hay que comenzar a criticar detrás de eso tanto, tanto lo que hay de poder como de política como de poder cognitivo. Cuarto, intentar formar más en producción que en, que en audiencias, que en lectores, o sea, decidir definitivamente no formar para escribir sino para leer, sino para escribir en el caso de eso. Quinto, asumir lo que tanto decimos en la teoría mucho, asumir lo que escolar dice. Si tanto jodemos de que es transmedia y convergencia, ¿por qué cuando llegamos al aula, clase de radio, clase de televisión, clase de prensa, clase de lo otro? Entonces, alguien está equivocado. No podemos tener unos currículos donde todo está fragmentado y todos decimos grandísimamente eso. Entonces, de pronto tenemos que comenzar a tomarnos, empezar en serio. Investigar, formar, crear, reflexionar en transmedia también y en convergencia digital, si no estamos mintiéndolo a los estudiantes, porque el profesor vuelve a enseña prensa, vuelve a enseñar radio, eso, eso ya no tiene sentido si asumimos que eso es verdad. Otra cosa es que estemos echándonos un carretazo y que no sea verdad. Lo otro, lo que dije al comienzo, pensar... A, el entretenimiento expandido. Yo creo que la categoría de entretenimiento es la clave de todo el asunto. Pero como, le, como entretenimiento es pecado, entonces le ponemos edu entretenimiento, entretenimiento y salud. En, o sea, no, el entretenimiento es la matriz clave de la sociedad contemporánea, gústenos o no nos guste. Y tenemos que asumirla desde ahí que es otra cosa distinta a la farandelización. Otro elemento que yo diría que es interesante es pasar de pensar en los contenidos a pensar a pensar en las narrativas todo el tiempo parece que es desde las narrativas que encontramos el diálogo de saberes con esta gente y ahí se practican cosas que siempre dice todos los teóricos que es que hay que partir desde abajo una que me encanta que todo el mundo dice hay que escuchar escuchar escuchar eso es la palabra más que más escucho y es lo que menos hacemos en la sociedad inclusive en estos eventos cada uno viene a echar su comunicación y se va no escucha al otro entonces ¿Para qué joda decimos que tenemos que escuchar si cada uno está feliz con su propio discurso y con su propia cosa? Y con las comunidades, lo mismo. Yo aquí no vine a enseñar, vine a escuchar y nunca escuchamos un carajo. Entonces, de alguna forma, tenemos que comenzar realmente a tomarnos en serio esa palabra de escuchar de eso y experimentar en términos de formatos y, y, y de narrativas y ahí recuperar la figura del hacker, la figura del DJ. La figura del curador, la figura del interventor, o sea, de hacer alguna cosa con eso. O sea, ya no queremos crear hackers de sentido, dj de sentidos es otro tiempo de cosas para eso. Diría que si somos utilitaristas, aprovechemos el boom de la posverdad. Ahora hasta los políticos piensan que nos requieren. Entonces pues aprovechemos, o sea, dicen que hay que formar a la gente, pues aprovechemos el espacio como un espacio para crear laboratorios. Y por último, yo. Quiero llamar la atención de tres cosas. Una, primera, la he escuchado mucho a jóvenes y a niños, no quieren ser educados en su entretenimiento. Entonces nosotros llegamos con propuestas de educación y la gente, los niños no quieren ser educados. Mi mamá tampoco quiere ser educada, están mamados de que los eduquen. Ya no quiere que nadie más lo eduque a uno. O sea, van a McDonald's y Madonna lo educa y va a Google y lo, ya no lo eduquen más. Entonces, de alguna forma tenemos que partir de este principio de realidad de que no quieren ser educados y todos lo mandamos como educación. Segunda principio de realidad, no quieren ser colaborativos a la fuerza. Y queremos otra vez colaborativos, armen equipo, armen grupos. Son colaborativos como se les dé la gana, como ustedes y como nosotros. O sea, esta noche que nos salgamos, nos emborrachemos, vamos a colaborar como podamos. Y armaremos los programas de red que haremos, pero no nos impongan la colaboración, porque fracasa la cantidad de aplicaciones y cosas que ha hecho colaborativas. Eso. Y por última esto es que no me acuerdo el autor, es un libro que leí, que, que, que publicaron aquí en España, de un profesor de, de, de Filadelfia que me encantó. Es un manifiesto contra la creatividad, no más creatividad. O sea, estamos jodidos con la creatividad, porque creatividad es cualquier cosa. Y este tipo se dedica a hacer una cosa en ese libro que es divina, Carlos debe conocer Y el tipo, por ejemplo, primer ejercicio en clase de, peri de, de periodismo, de, de digital Transcriba 20 páginas de un libro al computador Transcribir Y llegan, y los pelados, transcribir, si sí, transcriba Carlos Escolari, hipermediaciones, ta, ta, transcriba tal cual y entonces los pelados llegan a clase y dicen, ¿pero qué me pidió? No, transcriba solamente. Y después hacen una reflexión, ¿qué tipo de letra usó? ¿En qué papel imprimió? ¿Cómo le sonaba cuando iba tipeando? ¿Qué ritmo le puso? Y comienzan a ver eso. Segundo ejercicio. Copie, transcriba una entrevista o algo que esté en audio. Ninguna transcripción era igual a la otra. Porque uno como pone los silencios, como pone, si yo digo, hola... ¿Cómo te pongo? Hola. Después veamos una serie en directo y transcribamos en vivo y en directo. Entonces, todos ejercicios repetitivos para comenzar a tener conciencia del dispositivo narrativo. Eso, conciencia del dispositivo narrativo, no lo tenemos y entonces todo el tiempo sean creativos. No, no sean creativos. Aprendan primero el oficio y después podrán ser muy creativos. Gracias, Omar. Bueno, terminamos la, pre, la ronda de todas las presentaciones. Tenemos 15 minutos de preguntas. Eh, Empiecen a levantar la mano. Acá está el micrófono. Eh, allá, allá, finalmente. Bueno, ahora te toca. Ahora te toca. Hacemos así varias preguntas seguidas. Bueno. Sí, gracias. Eh, me hizo repensar así algunas cosas escuchándoos. La primera tiene que ver, ahora que, que comentó Omar el tema de la narración, la narratividad, una cuestión que aquí plantea Santiago Albarrico, retratando un poco y diagnosticando el capitalismo actual, y él hace una contraposición entre tiempos narrativos y tiempos digestivos. ¿no? Y a veces es bueno recolocarlas y las cuestiones de la comunicación y las relaciones con la educación también desde ahí. Quizás hay que partir de base en una cuestión que es absolutamente central, ¿no? en esa distinción que hace, por ejemplo, Santi entre tiempos narrativos y tiempos digestivos. ¿Por qué digo esto? Por vincularlo con una experiencia actual que están haciendo las compañías y compañeros en Media Prado en Madrid, por ejemplo. Tienen un proyecto que se llama Desenchufados, es muy interesante porque de alguna manera es un taller en el que plantean a la gente que efectivamente se desenchufe de los, de los canales comunicacionales, de las redes sociales y demás durante x x tiempo. Eh, más allá del tema de las dependencias o no, a mí me parece una cuestión clave en esto que es que por lo menos también permite ubicarnos en, en una cuestión que, que creo que es absolutamente central también en estas relaciones entre educación y comunicación, que es resignificar la comunicación. Sí es un derecho, pero también debe ser una conquista. Y para ser una conquista es una cuestión que no es dada. Debe ser una cuestión que nos permita también volver al tema del encuentro, volver al tema de lo relacional, volver al tema de qué es lo que necesitamos, por qué necesitamos comunicar. Entonces, en una cuestión que yo creo que volviendo otra vez al tema de, de Santi, es decir, en un mundo en el que efectivamente está preñado por tiempos digestivos, probablemente la cuestión de la comunicación se ha vuelto absolutamente trivial, porque efectivamente se ha convertido en un derecho totalmente mercanciable totalmente vendido al capital, totalmente eh, falto de la necesidad de los encuentros, de la necesidad de los puntos en común, de la necesidad de, efectivamente de experimentar y de volver la educación en una cuestión, como diría Castoriadis, instituyente. Porque además, si no, volvemos al tema del déficit, dejemos experimentar a la gente, pero dejemos también experimentar a la gente en la necesidad de volver a cuestiones básicas, que creo que es donde a veces deberíamos volver a resituar el debate. Bien, por allá había más preguntas. Para Ah, ya tiene el micrófono. Adelante, gracias. Bueno, yo quería comentar que muchas de estas demandas o ¿no? de, del futuro de la educomunicación que se han planteado en la mesa para la gente que trabajamos desde las prácticas, que no estamos en la universidad, sino que, por ejemplo, es mi caso, que formamos parte de colectivos educomunicativos. Yo vengo de Barcelona. Es una realidad, pero que no es una realidad que existe desde hace poquitos años, sino que es una realidad que existe desde hace muchísimos años, como ha comentado, por ejemplo, también en Colombia, pues Omar Rincón, ¿no? Que hay una gran cantidad enorme de experiencias en la base. Entonces, no sé qué hay que hacer para que la universidad preste más atención, de una vez por todas, a estas prácticas que están pasando en el día a día, que inventamos metodologías, que las creamos y que bueno, en los últimos tiempos algunos de estos activistas hemos, nos hemos metido a hacer nuestro doctorado porque no había manera que nada, nadie prestara atención también con los conocimientos que tenían que tener de qué significa estar en la praxis, ¿no? la praxis en los términos de Freire, que es acción y reflexión para volver a la acción. ¿no? Entonces, yo imaginándome un poco para contaros Barcelona, es una ciudad como todas, a veces puede haber la idea de que pasan más cosas que en otras, pero no, pero hay no solo los colectivos educomunicativos, ahora hay gente que desde la comunicación también se plantea trabajar la educación, hay gente que viene de mediación cultural, que es todo otro ámbito increíble, que también trabaja todas estas líneas que no voy a repetir, que habéis comentado en la mesa, hay gente que trabaja desde el género y también se pone como primer principio trabajar las narrativas, hay gente que trabaja de la, desde la interculturalidad y también pone el acento en la producción. Entonces, todo esto existe. Solo hay que prestarle atención, ayudar a sistematizar y, sobre todo, escucharlo. Gracias. Hay más preguntas. Acá hay otra y después pasamos a la ronda final de respuestas. Aquí, por favor. Hola. Bueno, es un placer escuchar eh, la experiencia de América Latina. Eh, yo quería preguntaros por la utopía. Eh, decía Galeano que la utopía está en el horizonte, ¿no? y que, que das un paso y parece que se aleja, que das otro paso y que se aleja aún más. Pero que la utopía te sirve para caminar. Entonces, eh, a veces, al pensar en, al, al hablar, como decía la compañera, de, de este futuro ¿no? de, la, de la educación mediática, las competencias digitales, a veces siento un poco como que bueno cada uno estamos trabajando en una línea y desde esa inercia planteamos lo siguiente que vamos a hacer. Pero la cosa es bueno ¿cuál es la sociedad que queremos? O sea cuando est estamos hablando de educación y lo habéis dicho muy bien anteriormente que que, que involucran muchos otros aspectos no solamente la comunicación, la política, la economía, etcétera. Eh, ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿No? Se ha mencionado también la cuestión de la soberanía tecnológica, ¿no? Eh, yo he bebido mucho de, la, de, de Freire, de la educación popular y de, y de influencias también de teatro comunitario latinoamericano y tengo muy asumida la, eh, digamos, la labor política ¿no? de la educación. Pero eh, hablar de política, educación en España, no es sencillo. Eh, entonces, a lo que voy un poco es cómo... A ver... Eh... ¿Cuál es la sociedad que queremos construir? ¿No? Cuando se ha hablado de, de soberanía tecnológica, soberanía digital, podíamos decir, una de las cosas que nos podemos plantear es, bueno, ¿quiénes son los, los propietarios de los medios de producción, de información, de, de comunicación, de, de algoritmos, de plataformas, hoy? Y resulta que el pueblo no es soberano, en sentido alguno. ¿Podríamos dibujar una utopía en la que el pueblo sea soberano? ¿O estamos aceptando que eso va a permanecer así y educamos para que seamos receptores, bueno, que nos enteremos un poco más, ¿no? Ese es un ejemplo, pero ¿qué utopía planteamos? Gracias. La última, allá. Última fila, acá a nuestra izquierda. Gracias. Y después respondemos. Bueno, buenas tardes. Me gustó mucho ahora reflexionar con los aportes con relación a Cómo el docente en el aula puede generar en sus estudiantes esa creación a partir de los elementos TIC que él tiene acceso de manera inmediata. Por ejemplo, los chicos tienen las redes sociales, tienen su celular, eh, porque lo he notado en clase. Y por lo general en clase solamente están divagando y viendo y consumiendo, como decían ahorita. Pero ¿de qué manera un docente, no solamente nosotros desde docente de tecnología o de comunicación, sino nuestros compañeros en matemáticas, naturales, sociales, filosofía y ética, pueden generar un debate más profundo en nuestros estudiantes, eh, partiéndolos a reflexionar. O sea, nosotros como profesores, como colegas en el campo de la comunicación y la información, le podemos dar esos aportes a nuestros colegas de otras asignaturas para que crezca y no cerremos a nuestros estudiantes desde la escuela media o nuestra escuela básica? Pues es, quiero plantear como esa pregunta. Gracias. Bien, ¿alguien quiere empezar? Amparo ha tomado notas. Teresa. ¿Quién quiere? Adelante, adelante. Tenemos cinco minutos. La utopía es necesaria, fundamental y yo creo que tiene que estar presente permanentemente entre quienes creemos en la educación porque formamos parte de ella, entre quienes han estado fuera de la universidad y luego han entrado a ser doctorados o entre todos aquellos que pensamos, y yo comparto esa utopía, que está relacionada con, el, con la persona, con el ser humano, con su condición de, eh, lo, de lograr alcanzar sus metas, de ayudarlo y compartir digamos, de compartir ese proceso a través de la educación. Entonces, yo creo que la utopía es siempre este ser humano que camina para ser feliz, este ser humano que camina para hacer, para compartir con otros su vivir con su familia y con un país mejor. Yo creo en esa utopía. Ahora, eh, dos ideas más, ¿no? Eh, efectivamente, la universidad, o sea, ese tema del trabajo colaborativo, de lo que se habla tanto ahora, ¿no? Efectivamente, eh, todo el mundo se llena la boca de lo que es el trabajo colaborativo, pero es muy difícil hacer trabajo colaborativo. Es realmente dificilísimo. Eh, es más fácil para el profesor y para los estudiantes trabajar de otro modo. Porque implica un cambio de mentalidad muy grande, que no tiene que ver con lo tecnológico, también puede tener que ver, pero tiene que ver sobre todo con un concepto distinto de lo que es la educación y la formación hoy en día y hacia dónde caminamos. Entonces, el trabajo colaborativo compromete a la persona íntegramente. Y eso también tiene relación con esta última pregunta, cuando se dice, bueno, y al final, ¿qué hacemos con los chicos?, ¿No? ¿Cómo conducimos las cosas? ¿Qué tipo de actividades podemos desarrollar o la escuela puede desarrollar o narrativas transmedia pueden plantear? Y eso me parece, y vuelvo, tiene que ver con lo que yo dije al final, ¿no? Creo que es indispensable... Que en una sociedad donde aparentemente el tiempo no da para hacer eh, o, o lleva a los chicos de estar haciendo 500 cosas a la vez, donde hay la, esta hiperactividad, donde los padres quieren que los chicos sean absolutamente todo y competentes en todo, hay que volver a esa esencia en la cual, que no significa dejar de disfrutar ni dejar de entretenerse, pero una esencia en la cual el maestro permita... Que aflore el alma del alumno y eso es parte de la utopía. Claro. Cierras tú. Sí, Rafa, ¿tú? Como quieras. Eh, bueno, yo creo que no se trata de cerrar, no, o sea, nos faltan tres días, o sea, seguimos conversando. Yo, quizá a ver, <risa> tratando de, de, de, de, de colocar algunas cosas, sobre todo con este tema de la utopía, que me parece una provocación maravillosa, hace algunos Hace algún tiempo, hombre, nos invitó a escribir manifiestos a, a, a varios de nosotros y yo creo que eso sería súper chévere, porque los manifiestos son en el fondo eso, es colocar la utopía que uno tiene de algo. Pero yo diría que acá de lo que hemos discutido es, bueno, primero de cómo recuperamos la política, yo creo que eso es clave, eso es fundamental, eso lo han dicho todos, de cómo construimos ciudadanía fuerte. Eh, y en esa medida cómo esa ciudadanía produce, no solamente consume, sino que produce y finalmente me parece a mí cómo en, en esa medida en nuestras sociedades mul hacemos, multiplicamos las voces. Eh, yo lo podría resumir con una frase de Jesús Martín Barbero que muchas veces repetimos, ¿no? que eh, Jesús dice, para comunicar, y yo añadiría que ahorita además para educar, primero hay que pensar con la propia cabeza, segundo hay que tener algo que decir, y tercero, hay que ganarse la escucha. Yo creo que ahí hay cosas que nos indican por dónde hay que ir. ¿no? Gracias. Gracias, Amparo. Yo creo que bueno, es el mejor cierre. Empezamos con Barbero, terminamos con Barbero. Y en el... Ah, ¿tú querías llegar algo? Ah, perdón, perdón, perdón, no te había entendido. Medio minuto. Yo creo que eh, más bien habría que pensar en varias utopías. Ah, yo creo que no hay una sola. Y si hubiera alguna cosa que podría ser común a varias, y, y cuando digo que hay varias es porque una utopía es que logremos la conectividad universal a todo el mundo digital. Esa es una utopía. Sí, bueno, ¿lo podremos hacer? No sé. Pero eh, lo que yo creo es que hay que pensar en varias utopías y yo creo que lo que debe tener cada utopía como algo necesario es que nos empodere a todos nosotros en la medida en que nos podamos empoderar según la situación en la que estamos para seguir avanzando. Y yo creo que habría que empoderarnos con la tecnología, ese es el gran reto que tenemos con la educación. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora sí, agradezco a todos los participantes, sobre todo la que se han adaptado bastante bien a este formato, que era un formato diferente, más breve, más fragmentado. Si tuviéramos que elegir los hashtags de, de, de, de estas casi dos horas, eh, tendríamos educación, comunicación, tecnología, memoria, barbero, freire, eh, memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que bueno, se han tocado diferentes temas, pero que había un... un un núcleo central de, de, de cuestiones de educación, comunicación, tecnología, que estaban ahí un poco uniendo todos los debates. Como decía Amparo, cerramos el panel, pero obviamente la, la conversación sigue abierta. Gracias por la participación y bueno seguiremos conversando acá en estos días. Gracias. ¿eh?